Chia yeah. yeah, yeah, yeah. Ha yeah. The fly En el 22 Talentoso yeah, yeah, yeah, yeah. Loco yo, yeah, yeah. creo que todo tiene solución No es optimismo Es talento de todo corazón Don bendecido A pesar no tener mucho, tengo todo Loco yo, creo que todo Tiene solución, no es optimismo Es talento de todo corazón Don me yo tengo todo más que pedirte, agradecerte, a veces volteo al cielo, quedo pensativo, querido amigo, aquí ninguno nos olvido, seguimos liderando el buen camino, sin nada a cambio, es música que comunica, nunca por interés nuestro idioma, engancha con moda, toma, excelencia, va hierba, no una un hábito todo tiene solución Compasión, mi corazón con hambre constante, comienza otra vez y pinta ejecuta talentoso sencillo resultó vivimos rápido esperando que la vida no espere lucha por lo que quiere valora lo que posee conserva lo que tiene cultiva tu mente calma serenidad ante la adversidad conserva tu Decaerse mil veces y levantarse No te cuestione, preocúpese menos Inténtelo, no te cuestione, Preocúpese menos, inténtelo ah, Loco yo, creo que todo tiene solución No es optimismo, el talento de todo corazón no me decío, a pesar no tener mucho Tengo todo, loco yo, creo que todo tiene solución No es optimismo, el talento de todo corazón no me mucho tengo todo, que pase lo que tenga que pasar Siempre habrá motivo, yo contigo Somos fuerte, valiente, prohibido rendirse Hazlo de corazón, no por obligación Mantenerse, guerreándole poderes a flote Mi gente del es pues, soltándole el dialecto real, correcto Cuanto menores, le da su corte, le da su corte Loco yo, creo que todo tiene solución No es optimismo, es talento de todo Corazón, don. A pesar no tener mucho, tengo todo loco yo el que todo tiene solución, no es optimismo Es talento de todo corazón, do bendecido A pesar no tener mucho, tengo todo Loco yo, el Valle Barreco En el 2022, 3